estar posible porque yo amo a mi hijo no. y llama igual ¿Y realmente... pero queréis pasar tiempo eh? sí pues, lo pasa que sí, pero lo pasa es que también siento que por ejemplo cuando tú tienes cotidianidad con tu hija o con el tu familia ganar, no, no, no no no, estamos, no todos el rato es idílico no es no es verdad esa wea claro es realmente yo por ejemplo ya mi hija por ejemplo con sueños se pone ya más sí, bueno. con enojona y mi pareja realmente se quiere de puro acostar la vida, y generalmente entonces se pone más a estirar la cosa. Y de repente, generalmente el hombre se hace huevo. <risa> el hombre no opera nada. Yo, por lo menos, yo. God. Pero el rollo es que eh, cuando esas visitas, ¿cachai? Yo me imaginaba como tratando de forzar un momento de que tenemos que pasarlo bien porque yo me separé de tu mamá. ¿Cachai? Que igual es fome. Sí, pues. Sí, de sí. hacer una. Es como cuando lo, lo que tratemos de hacer nosotros es como hacer, hacer una web humorística si no tenemos ganas de hacer claro. O no te sale. Claro. No te qué? sale nomás, poco, ¿cachai? ¿Para Entonces, para pues sale? Claro, pues yo, por ejemplo, claro, a mí me llevaba la emotividad del momento, que estaba separado, no estaba con mi hija, ¿cachai? De hecho, hay una foto del, que todavía me acuerdo que es como la primera foto que, que <ríe> mi hija no. No. Si, ¿Tú te ah. reíes? No, la... pero me, me río porque quiero otra poner un poquito de... Sí, ah, no poner Ay, claro Pero el rollo es como, yo ahora lo pienso, es como, yo tengo cotidianidad con mi hija y de hecho me pasa que, por ejemplo, yo por cosas tú te cambié de cama, llega el gato y te salí... Cosas que de repente cuando estás separado las valoráis, pues, guau. Ah. Valoráis, no, no sé... Pero o ahí sea, es? eso voy con la cotidianidad no sé, impagable. Sí, pero la cotidianidad, eh, eh, que era, ¿cachai? Que, que no fuerzas no nada. Ese, no, ese, no, no forzáis el minuto que tenéis que estar contento de repente con mi más encima mi hija me, yo tenía que como qué hago con ella cómo la divierto porque estaba haciendo siendo, siendo papá pues eh, mol la llevaba Totalmente tratando de entretenerla ¿cachai? entonces como que no yo no justo me tocó una etapa que estaba muy chica no sabía qué hacer no, ah. no sabía hacer papá. entonces y la vida en pareja es es lo mismo que el agua del cocinero ¿Cómo? ¿Querí escuchar o no quería escuchar? Yo creo que se resume en eso. Yo creo que es la weá. O sea, querías ser parte de la weá? Porque yo creo que no. es como toda relación humana. No. quería escuchar y cambiamos? ¿O querías quedarte ahí y no somos los weones y llevamos esta weá así. Claro. Pero, sí, sí. Ya, imagínate, yo estoy con una persona, y Me quiero separar. Yo amo a mi pareja. O sea, amo a mi hija, o, o amo a lo que tengo. Pero mi pareja no me escucha. Claro. Ya, me meto con una puta. Me pego el cida <risa> el ser el, CIDA, el, ya, que el extremo, herpes que extremo el ejemplo pero nada. No, no. Me pego el herpes el cida el herpes el, toda la agua que Ya. Yeah. Entonces y después como que por ejemplo eh, ya necesito sexualidad o necesito comunicación o me claro. busco una loca. Yo ya hablé con mi pareja. Mi pareja no me escuchó. Más. Yo sí, cometo pero... el error. Claro. Y va a decir que como lo yo Puta, sí, po. Oye, es que, te, que, te, tengo, que, tengo, pero querías ¿querí el... quedar bien, Querías querí terminar como el no, rey, o sea, No, te, te comí el impulso, pero también es como. Hay una razón de por qué. Pero porque no me escucháis, pues, güey. Ah, es claro. O porque no se escuchan. Pero.. Es que hay gente no, que se ah, escucha y no se ve. No bueno, conocer a una persona hasta el final y bueno, aguantarle toda la volada y tener la misma. Finalmente son es los mismos conceptos, pues, si tenéis más o menos el mismo concepto de amor que la otra pareja te va a ser mucho más fácil hablar porque si mi concepto de amor es pegarte hasta que entendáis, eh, entiendo que la otra persona diga Ah, pero tu concepto de amor no me gusta mucho, ¿No no me parece, parece. Bueno, no. súper <risa> no entonces, entonces Claro, que, es, es un azar gigante, las personas existencialistas divertidas como yo que, que, que, que, como vemos el mundo como una, una, una infinidad de tantas personas juntas con tantas posibilidades infinitas de, de, de, de relaciones que finalmente estos conceptos de familia y parejas que funcionan para toda la vida y es casi una cosa de azar nomás te, te tocó justo una persona, conociste justo una persona y dijiste que sí justo una persona que puta, va, va en la misma línea que tú y que se complementa claro, y, y, y que más o menos sí, va ahí. Pero lo más probable es que tú eh, empecéis a salir, culiar y amar a una persona que la conociste hace tres meses, no sabés quién es yo Y creo, después recién está ahí Yo creo que las parejas, yo, yo me he fijado, quizás me puedo equivocar, que la, yo creo que las parejas facanes la encontré cuando estáis viejos No, no te joven Bueno, sí. yo, no, no, bueno no, ya, creo que es una... Es una muy Disney la pues. no, no, ¿cómo No, y antiguo No, me salió muy... No, no, bien. Es Hollywood como, 90. Es como que si tú tu, hubieras ido ochenta años eh, Hubiera sido, sí, una buena frase ¿Cachai? No, porque es que lo que pasa es que... Como una frase que necesita estar respaldada por una, muy, una experiencia muy grande Sí, pero lo que pasa es que, claro. que, por ejemplo, una mina chica o un hombre chico aguanta cosas Por ejemplo, puede aguantar un... Eh, puede aguantar más porque no sabe no sabe poner ah, límites, no define cosas, ya, ya, ya, sí. una, mujer, ya te de lo una de mujer de 30, claro, claro, una claro. mujer de 30, cacha la weá, cacha claro, y sabe claro, que claro. quiere, hay cosas que igual la acepta pero no le gustan, pero una persona que ya, sobre todo las personas que están separadas, ya no te aguantan ni una, claro. y ahí nace el concepto de amor la puerta afuera como seamos parafero me sí. gustó mucho ese concepto. Sí. No lo cacháis he eso el tipo, sí, sí, no, sí, pero, pero es, es como un revival, no, no lo había escuchado es hace como, mucho tiempo. Me da todo un hueón yo no no no, no no bueno que dice como Oye, que yo te no, o... aguanto yo no le voy a hablar o sea yo pero yo, no tanto yo yo tengo no voy a decir no me tampoco pero tengo muchos amigos David, David no, no no no no David no es David porque no No, no, no, no, <susurto> no le meto un problema no pero tengo amigos que tienen eh, el concepto súper claro súper claro así en su cabeza de que la familia y la esposa y los hijos es una cosa y que culiar rico con una huevona es otra cosa entonces tienen súper no disociado, sí, no, a lo que no, voy no es que tienen un amante, o tienen sí. una puta, o tienen una weá. Ah, y bien, ese quién es. Y, y, <risa> y, y, si, bien, y si bien tienen <risa> ciertos problemas de culpa por el bolón, <risa> pueden vivir una vida funcional toda 20, pero 30 él, años con este puede Pero él lo puede hacer, él no ve el sexo y el amor en, en esa en persona. Ese, Claro, que es válido también Es válido, pero se te lo tendré que dejar No, es súper es válido sentir es que lo que es que, te lo, que te lo responda tu hija bueno, No, no, no, pero es súper es, es válido sentir lo que tú sentís o sea, sí, sí, sí, que tú sientes amor por tu esposa y familia y toda la verdad, pero esta otra loca te calienta de una manera que tú nunca lo pensaste. No, pero es que súper si válido sentir de... eso. Sí, a lo mejor no culiar con la loca, no. pero sentirlo es válido. Pero sí, pues como, por ejemplo, sí, pues como control de impulso, po, po. A eso voy, a si eso, no, Ya, tiene... pero hay personas que van y no, se culian si no. a la loca y hay no, las se que de, no, pueden, no se, no se trata de, de. No se trata de. Yo no se trata de. Yo este tema, yo, lo, yo una vez lo pregunté a una terapeuta que me hizo la web y yo te pregunté. Hay que cuando normalmente los terapeutas te hablan de las tribus ancestrales. Ya. Yeah. ¿Sí? ¿Por porque está. Porque está todo pensado ya. No, no, ah, incluso no, no porque tenía una. Por ejemplo, tenía una familia infidelidad. Sí. Tenía tu Por eso es como. Tú tenés que romper el. el, el rollo. Pero la loca me decía que. Está disociada esa wea, la gente que es así, ella lo puede hacer, pero yo conozco, yo conozco buenos compulsivos, sí, con, buena que pilla, la pareja aman y, y, y se esfuerzan por la pareja y, claro. y la familia, pero, pero le eh, salta eh, la línea y se la comen. Claro. Entonces, porque, porque lo y tan normal como. A ese pues, porque es una persona que acepta y tiene muy disociado, o tiene súper separado el sexo y, y, Exacto. y, y el sí. amor. Y tiene súper caro. Bueno, lo, y, y, un, y, no, un, puede, y eh, no puede ejercer la pre prerrogativa porque un, es una sociedad que no te acepta esa wea. Sí, o sea, lo tú te, que... tú tenías que tener sexo en el matrimonio, se acabó se acabó No, muy antiguo eso No, muy bueno. no, no, ese... no, no, pero no. si tú tenías un matrimonio no podías tener sexo fuera del matrimonio por Eso es hacer del leal, pues igual es como a, no hablí, a no ser que lo habliste, A no ser que lo hablís y lo hubiera arreglado, ¿cachai? Ya, ya, eso es otra cosa A eso voy, sí, pero, pero si a eso oh, voy tú, la evolución del matrimonio si tú, y la evolución de las instituciones Por ejemplo, yo, yo he tenido parejas eh, abiertas Ya eh, Poliamor, poliamor No todo es poliamor, no, pero, todo. sí, No, pero... A ver, sí, es que poliamor todo, es como, Todo siempre y eternamente es poliomor El poliamor es una, es una frase ya, pero, inventada eh, por los milenios de ahora Para pa decir lo que siempre ay, existe eh, Tiene una pareja con ventaja, güey, no sé cuál es Un amigo con beneficio... Una sí, amiga una con con mira, el... que nos juntábamos ah. cachai, y conversábamos y nos juntábamos a esa güey. Entonces... Eh, pero estaba consensuado sí. O sea, cada uno, yo no le preguntaba lo que hacía y no me preguntaba Estaba claro. consensuado Ahora, y si yo podía salir y yo salía con otras minas, y de hecho un día le comenté, le dio lata, pero tampoco no me puede hacer, porque no... Claro, porque no porque había ese, nada más. Estaba, sí, porque... porque pero tú lo hablas. Sí, por ejemplo, si sí, esa persona, que yo la conozco, <risa> hablara con esa persona y llegara a un acuerdo, el rollo no es rollo, pero igual es... Y tampoco el loco se tiene que reprimir, porque el loco es así. Claro. Si obviamente no, no... Lo que pasa es que... Claro. El rollo, es, el rollo es como que tú soy como de leal con tu pareja. ¿Vuiste po. sí, poder sí, Ah, pero ahora también... Ahora eh, si lo hablan y son los dos felices cada lado. Okay. Y, y, ahora y, no, claro, yo tampoco, no, tampoco digo, porque tampoco es tan fácil digerirlo que la pareja te diga hoy. Oh, de, o sea, ¿no? no. de hecho creo que es una weá que se tendría que mantener secreta porque, porque así tendría que ser, así tiene que ser. El bolón es que si tú asumes como eh, un poquito eso, ¿cachai? O sea, tengo una pareja, un matrimonio, pero también voy a tener un el cochineo por acá por acá por acá pero a veces es cochineo, que tu pareja el cochineo, también el cochineo tu pareja digo, también tiene que tenerlo es bueno. pero es que eso tú lo conversáis. No, no se trata de equiparar se trata de conversa. no no se trata de equiparar no se trata de que, no, porque re, me cago yo no, no claro todo lo no, conversa, no no no, no, no se, pero, pero, pero, ahora pero hablando dentro del cochineo y que por ejemplo el cochino que repente imagínate que tu pareja no te escucha o no te pesca ¿Ya? Lo que hacía la pareja antigua para mantener la ¿Ya? relación tenían una pareja fuera y todo tranquilo acá. Sí, bueno, ya se va. Ya. ya, imagínate tu pareja te sale un poco, no te sale muy buena para. para tramatorio. Pero tú la querés. Y no te querés separar. Sí, pues de hecho, eso es lo que. Esa es la, el, el, el la trampa ahí un poquito. Y porque... es que eso es lo que te cuenta delante. Ya, el loco planteó el tema. No puede hacer nada con respecto. Tiene dos, do, dos alternativas. ¿Cómo? Se queda o se va. ¿Será o claro. no es una alternativa? ¿Se queda? ¿Se reprime? Claro. No, pues, O sea, ¿por qué se tendría que reprimir? Puta, ya. Bueno, pongamos, <ríe> a, pongamos en la... Sí, la... Puta, la verdad. <ríe> Amaya, tu mujer. Amaya, tu mujer. Y tu mujer tiene un accidente. Y por tres años ella tiene que estar en Ay, rehabilitación. Yo he visto, yo he visto eso. Bueno. En rehabilitación. Y no puedes esculear con ella. ¿Podría aguantar los tres años?